¿Qué te dignaste arreglar el aire ese que no me deja dormir la siesta? Devolverle las pelotas a mi nene. ¿Y qué culpa tengo yo de es que tu hijo sea un cero a la izquierda pateando la pelota, boludo? Pero por lo menos juega al fútbol y no toca la guitarra como un fermo de tu nene que no me deja dormir. Ah, bueno, porque tú se toca la batería como los dioses. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué, qué tiene que ver? Así te regalar un buen disco y no pones esa música de verga que pones todos los sábados a la tarde. Anda la puta que te parió. Anda, a la, reputa Anda te a la reputa que te parió. Pero te falta agua, venís a golpear acá. Dale, cuando te palió. falta azúcar, venís a tocarme a mí. Sucio como el orto. Sucio tenemos el culo, siempre que viene la policía se me Anda la concha de tu madre. Anda la cancha, Coco. ¿Te no sé que no me doy cuenta que todos los días vení con una compañera de trabajo diferente. ¡Ah! A a tu señora? La mancha de humedad que parmaste en la cocina no me la saca nadie, eh. hiciste la cocina con dos pesos. Más vale que calles al perro ese mierda que tiene no me deja dormir la siesta. Sí, por lo menos no es un gato del orto que está todo el día en mi patio. Ya no sé si es mío o tuyo el gato ese. Dile ¿Sí es a tu hijo que cuando llegue en pedo a las 4 de la mañana se acuerda de sacar la alarma. Por lo menos sale a bailar, no como el tuyo, que es un gordo boludo. Ah, ¿qué te pasa, Coco? Anda la, la puta que te, que te, parió? te parió. Nos vemos. Nos vemos mañana. Así. Ah, Muerde el Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, no, no, no, no, no, no. La f madre